Cuando deja de sonar la música, Ana mira hacia atrás y ve que todo ha cambiado. Ya no está en un callejón de Viena, sino en pleno barrio judío de Varsovia. No llueve, está nevando y hace un frío que pela, Tirita y se acerca a otra ventana. Ya sabe que puede mirar sin esconderse, porque nadie la ve. Es como un fantasma que puede incluso meterse en las casas, donde las familias se reúnen calentitas y felices, al amor de la lumbre o en torno a una mesa con la cena bien dispuesta. Thank <laughs> you.